Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos, feliz sábado, qué alegría que podamos disponernos para iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Es un día maravilloso que el Señor nos concede. Pensemos cada uno en aquello por lo cual hoy le damos gracias a Dios. Y digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos siglo de los siglos. Amén. Hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sigue. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concluyendo la semana, queridos hermanos, nos encontramos con este llamado que Jesús hacía a Leví, a Mateo. La respuesta que Él da de manera inmediata. Pidámosle al Señor que nosotros podamos escuchar ese llamado y que de manera inmediata también podamos responder. Amén. Feliz día para todos.